Hola, somos el Grupo de Trabajo CLACSO, Cambio Ambiental Global y Metabolismo Social Local. Mi nombre es Urpi Vázquez de la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy co coordinadora del grupo conjuntamente con Antonio Delicio de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro grupo de trabajo está conformado por 20 miembros activos provenientes de 10 países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Nuestra preocupación central es la crisis ambiental y climática en diálogo con los modelos extractivistas que deterioran los ecosistemas, los biomas y los hábitats de los territorios de Latinoamérica y el Caribe. Trastocando así las condiciones de vida y los medios productivos, socioeconómicos, culturales y ambientales de las comunidades locales. En este sentido, nuestro aporte desde la conformación de un grupo multi e interdisciplinario tiene una mirada sistémica multidimensional y multiescalar de la problemática y de la línea propositiva. En estos tres años de funcionamiento nos hemos centrado en evaluar las contradicciones entre el modelo de desarrollo globalizador de arriba hacia abajo y de sus impactos sobre las comunidades trastocando sus condiciones de vida, debido a la apropiación de los recursos naturales y su correspondiente deterioro. Por lo tanto, nuestras discusiones, análisis y narrativas tienen como objetivo propiciar una praxis para el desarrollo de transiciones socioecológicas desde un enfoque territorial, intercultural y de diálogo de saberes, desde una mirada de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta perspectivas de gobernanza territorial, conocimientos locales, justicia socioambiental, resiliencia climática, bioética, ecofeminismo, gestión hídrica, alimentaria y energética. Para ello, nuestro balance estuvo centrado en el desarrollo de discusiones que se traducen en la elaboración de boletines, foros, seminarios y mesas de discusión con la participación de académicos, estudiantes, miembros de entidades gubernamentales y de la sociedad civil que dan cuenta de esta sinergia de trabajo en red, articulado en el marco de los conceptos de cambio ambiental global y metabolismo social local para Latinoamérica y el Caribe. El resultado de nuestro trabajo está en la publicación de un libro arbitrado sobre estos tópicos y una edición especial de una revista indizada por la Universidad Uniatlántico de Colombia. Ambos productos, tanto como el libro y la revista, se encuentran en proceso de elaboración. Cabe señalar que nuestro grupo de trabajo tiene el gran valor de ser un grupo interdisciplinario y que finalmente su discusión ha estado centrado en esa eh, interdisciplinaridad porque provenimos desde las ciencias sociales, humanas, geografía eh, e ingeniería y esto ha permitido que tengamos finalmente una discusión enriquecedora para aportar en los temas de cambio metalogual y metabolismo social local desde la problemática y desde la parte propositiva.